del norte tu chispa enciende la vieja fragua de los veranos Esta es una de las observaciones que más me costó por no consultar y dejar que la experiencia directa me sorprenda, y además por la complejidad de los aires arremolinados que resultan al estar en un valle entre cerros y por la acción de las cortinas naturales de los árboles, de los que son más grandes, que generan remolinos y pasillos, incluso de distintas temperaturas. Si uno observa las nubes, se puede ver que el viento predominante es del oeste, que trae las lluvias del otro lado de la cordillera. Pero al oeste justamente tenemos al cerro Pirque, que nos protege de esos vientos. Y al este, enfrente, otro cerro más. ...por lo que las copas de los árboles, entre vaivenes, se muestran moverse por la acción del viento norte... ...que empuja la mayor parte del tiempo, pero seguro que por rebote... Así se ve un sector eh, boscoso, con el sauce como dominante Y la pitra bien chiquita abajo, como a este nivel Todo eso verde, siempre verde A este nivel Y por arriba el sauce eh, La idea es tomar toda esta franja, así Ahí se ven algunos trabajos La idea es tomar esta franja Y no dañar la pitra, dejarla Pero sí bajar de estos niveles, bajar al sauce Y dejar más los que están hacia el fondo Como aquel de ahí que se cruza así Estas líneas que están acá Esas van a estar llenas de hojas Y puede ser una buena cortina Por allá se ven algunos coigües al fondo el coihue también es un siempre verde puede funcionar muy bien de cortina de viento también pero bueno, también es quebradizo, se caen, se tumban hacia allá hasta el oeste hay algunos vientos pero bueno, tenemos más sauces hacia el fondo digamos, podemos tomar realmente todo este borde este es un borde de camino por ahí está el camino Y tengo unos hermosos frutales que se van a ver recontra beneficiados Si yo quito esta capa Y la idea es que al, al no dañar la capa más baja donde están las pitras Y al dejar prevalecer a las pitras Estas en algún momento van a empezar a crecer atrás de la cortina y puedo empezar a diseñar y a seleccionar cuáles son los lugares donde la pitra se va a manifestar Por lo tanto, fue bastante engañoso, pero pude acertar cuál tenía que ser la dirección que había que diseñar. Ya que de por sí, el bosque en clímax me da protección en la casa. Pero la implementación de un diseño consciente en las cortinas me deja lugar para hacer una selección de zonas, pasillos y corredores que podría dejar en pie, de unos 4 metros de ancho, y otros sectores usarlos... ...para abrir y armar franjas reaprovechando los espacios, incluso para frutales. A la vez, el diseño me permite incluir curvas, reconocer los niveles del terreno... ...seleccionar las más útiles franjas para arbustos, protección de incendios, caminos alternativos... Digamos, la técnica sería una presión selectiva sobre el sauce que está en clímax... ...y respetar y mantener a los nativos, el coihue y la pitra, principalmente. Y ahí comenzar a plantar otras especies intercaladas para generar diversidad y permeabilidad. Como el maitén, ciprés, maqui, abedul, sauco, espino blanco, acacias... También frutos secos y distintos frutales. Las cortinas de viento a diseñar son tres o cuatro... Y después hay otras complementarias que son más que nada en márgenes de separación, ¿no? con bordes vecinos y delimitaciones.